Ahí usted lo puede ya. encontrar. De acuerdo, usted la solicita ya. y yo supongo que ellos se lo dan por inmediata por la necesidad que hay. Usted sabe que en la mañana estará funcionando como una oficina del gobierno y usted debe llegar ahí con su copia de cédula. Bien, gracias, hermano. A no, su a orden. miren quiero agradecer al pueblo dominicano y a toda la gente que nos sigue y que de manera insistente le voy a pasar a, a, a, a, mi, a mi asistente, al ingeniero, lo tengo al pobre de, de Mujiganga, de relajo, como decimos nosotros, eh, al ingeniero civil sobrates Vargas, aquí que es mi asistente, para hacer estos tres comentarios, porque es de manera obligatoria. Yo dije aquí, y al principio escuché colegas comunicadores, incluso profesor es profesores míos, diciendo que yo era un agitador y que yo estaba llamando al caos, que yo estaba llamando a... Eh, que yo buscaba alertar y ha resultado que todo lo que yo he dicho que todo lo que yo he analizado ha salido tal cual lo hemos expresado aquí yo dije que las elecciones habían sido el foco de contagio junto con el carnaval más grande y que no debieron celebrarse elecciones lo admitió la junta el presidente de la república el ministro de salud pública y todo el mundo yo dije aquí al ayuntamiento que había que intervenir el mercado duré dos semanas diciéndolo ya dijeron que gracias al jodido Pitágoras y la insistencia de la, de la gente del pueblo y más, si ya te tiene, aprovecho para dar el pésame Narciso Acevedo, ponlo en vibrador, porque eso es, se escucha tal igualito aquí, me puedo poner loco y no tengo concentración para el comentario. Por el lado, por el botoncito del lado lo baja, de aquel lado, de ese lado es, es, de allá, allá es, muy bien. Eh, me disculpa porque estamos haciendo transmisiones paralelas por mi Facebook, por el canal 12 de Telenor y este esfuerzo que Julio Vargas, Eugenio Vargas y la familia Vargas está llevándole a todos ustedes. A pesar del fallecimiento de su hermano mayor, que ha querido mantener toda esta cadena importante. Entonces, dije aquí que lo interviniera, lo tuvieron que intervenir porque era un foco de contaminación y yo pasé por ahí a comprar una medicina y tuve que devolverme. Y eso ha vuelto una basura. Ahora va a tener que suspenderlo. Se, se llevaron de mí y lo hicieron. Yo dije aquí que el comercio y los comerciantes tenían que apoyar. Por eso ustedes lo ven que los comerciantes, la mayoría, llaman aquí. Porque ellos tienen su tipo, ellos tienen su tipo de gente, ¿verdad? Eh, porque son sus lambónicos. Yo tengo amigos, pero son muy discretos. Y lo hacen de manera muy, muy privada los aportes. Yo decía que tenían que comenzar a aportar así como lo hizo pepín corripio que a través del obispado de, de la diócesis de, de la arquidiócesis de santo domingo eh, lo llevó esa primera ayuda para dar en alimento porque no se pueden dar dinero a través de la pastoral social de la iglesia que yo sugiero que los 50 millones que ha dado la familia Ricé, un aplauso para él la familia que más ha aportado al desarrollo y no lo digo con deseo de lambón y ni de tener anuncios porque ni tengo yo solo dejo a los lambones y a los lambisqueros que de por la mañana hasta la tarde están en eso. Yo tengo una amistad con Héctor Ricé de muchos años. De antes de yo nacer, porque mi padre era abogado de él y amigo de él. Y yo seguí siendo abogado de Héctor José, dice ya, vale, he dicho muchas veces esto. Y de su hijo Héctor José y Samir, que no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero que es un joven que ha hecho grandes aportes. No solamente con comprar los gigantes del Cibao, cuando ya pensaba venderlo y dar la franquicia a Puerto Plata con comprar los indios de San Francisco y lo exitoso que han hecho con los campeonatos que han ganado, nuestros indios dos campeonatos, los gigantes un campeonato. Permíteme, permíteme. Sí, permíteme, permíteme. Sí, para que tú tomes todas esas llamadas. Muy bien. Porque el pueblo no cesa, yo sé. Lo felicito. Ojalá otros lo hagan. Pero me gustaría, Samir, Héctor, yo sé que esto llega por todos los medios electrónicos, aunque hoy no estamos por YouTube, sabe que hay muchísimas limitaciones humanas y pasan cosas. Y los celos de estas cosas que no cesan, pero yo estoy ahora, no estoy en esa vaina, estoy en, en el pueblo. No lo den al gobierno ni cosas por el estilo. Dénselo al obispo, a la diócesis de San Francisco de Macorís, a través de la pastoral social. Llamen a la iglesia evangélica, llamen que tiene un servicio de, también por ahí para que se unan y lo hagan a través de alimentos, medicina, ventiladores, no a los centros privados que tienen sus millones, que sean, ya usted escucha cómo es que estafan a la gente robando la mayoría. A los hospitales, ese hospital San Vicente de Paul, lo vamos a ponerlo como una niña linda. El hospital este que está ahí de la ciudad de Juan Bosch, ¿por qué no lo han inaugurado? Si esa cuestión tiene 500 camas con ventiladores sin usar, dijo el doctor Zenén Cava. Y lo publicó en vez de estar habilitando disparate y negociar por el negocio con las clínicas privadas. Que le venden su alma al diablo por conseguir cuarto. Hay médicos buenos y altruistas ahí. Por esos centros de por sí, todos. Que he mencionado dos. No. Le venden, parece su alma al diablo, porque una persona que llega a una situación de salud, lo que hay que hacer es secuestrarlo y atracarle la tarjeta y depositarme cuarto como si fuera un banco. Y por eso que se lo lleva el diablo. Y yo dije que ellos tenían que aportar. Y ahí felicito también a, a la Roy que aportó unos ventiladores. La Roy me hubiese gustado que esos ventiladores se los aportaran al hospital, no a centros privados. Para la próxima donación, déselo al hospital San Vicente de Paul, al hospital de Seguro, al de Villarriba, al de al de Castillo, al de Pimentel, que lo necesitan, porque lo que va a la Plaza de la Salud, lo que va al home, va para los ricos y los cuartos que hay que depositar ahí, los pobres no pueden llegar y se van a seguir muriendo. Quiero felicitar ese gesto de la familia Rizé y don Héctor Rizé, que yo sé que si hubiese estado en salud me responde esa llamada, eh, como él siempre ha estado, el hombre más atento que he visto. Es el único rico en este país que yo he visto. En mi experiencia personal. Que cuando usted llama a su teléfono él lo toma. Y cuando usted va a la Rizé Cacao, él le atiende personalmente. Cuánto lamento, ¿verdad? Que pasara por un estadito delicado de salud. Ya, ya, ya me entonces el otro aspecto es que yo había dicho es el siguiente yo había dicho aquí que el comercio tenía que comenzar aporte, ya comenzaron porque están asustados porque este pueblo había que hacerle caso al clamor del hambre el que le dan el toque de queda como yo que puede subsistir y el rico no tiene problemas, es unas vacaciones yo estoy feliz haciendo el programa ahora sentado aquí en mi casa tranquilo porque tengo que comer pero él el que tiene 15 días y se le agotó lo poquito que tenía señor del gobierno ¿qué hay que hacer vamos a olvidarnos de la política las facilidades que usted le dan a su gente de la funda y los cuartos dijo la que dirige el plan social de la presidencia que tiene alimento la esposa de Peñaguaba Iris Peña que hay alimento para proveer a la familia vamos a tomar las guaguas de los comedores, las guaguas de la onza, vamos a habilitarla. Vamos a improvisar comedores ahí. Vamos a llevar esos alimentos a la casa, cocidos y porción de alimentos para que la gente diga, mire, vamos a ir barrio por barrio, la gente pobre. Usted tiene un levantamiento con la tarjeta solidaridad. Pues entonces a los que no tienen la tarjeta solidaridad, a eso depositenle su dinero el día 7 para que cobren el 8. Pero a los que no lo tienen, llévenselo a la casa. Que si usted no le llevan esa comida a la casa al país le va a pasar lo que le pudo haber pasado cuando Salvador Jorge Blanco firmó con el Fondo Monetario Internacional. El que es dominicano y sabe de lo que yo estoy hablando sabe lo que se expone. Porque una gente puede aguantar enfermedad pero no puede aguantar hambre. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué hacen ustedes con toda esa comida y todo ese comedor económico? ¿Ti, a ti Zorrillo Azuna que te voy hablando Pluma de burro en un programa mucha mierda por ahí, sal con el INEPRE por ahí, en vez de estar pagando botellas, a comenzar a repartir comida a los pobres, y que con toda la previsión digan, ahora lunes, miércoles, y viernes, comida gratis para el pueblo, vengan a buscarla, aquí eso es lo que hay que hacer ahora, porque si este pueblo acorralado con hambre, usted le mete 15 días más, yo estoy de acuerdo con el decreto del presidente, yo estoy de acuerdo con la cuarentena, yo estoy de acuerdo con la mascarilla, yo estoy de acuerdo con los guantes, pero al pueblo que no tiene mascarilla, ni guantes, ni comida, vamos a llevársela. No es momento para estarse guardando de campaña y para poner a un Gonzalo como héroe, para poner a un Luis Abinader como héroe, para poner a un Leonel como esto no es de héroe, esto es que el pueblo necesita que los hombres y mujeres se sacrifiquen. Y ya eso pasó. Y me estaban diciendo a mi jodón, tenía yo como varias semanas insistiendo en eso. Ya se dio porque lo dijimos. Al igual que le voy a enviar a usted. Le voy a enviar a usted, señor director, ese reportaje que yo tengo acá. Que me llegó. Ojalá yo lo puedo encontrar porque tengo después de eso 400 mensajes. Que y todas las llamadas y gracias a la, a la gente porque me está... Eh,